Comencemos. Los óxidos metálicos son aquellos que están formados por metales y se unen al oxígeno. Entonces, metales y oxígeno. No debemos olvidar que el oxígeno siempre va a trabajar con estado de oxidación de menos 2. Es bien importante tener en cuenta esto y los metales como podemos ver en la tabla periódica son todos aquellos que se encuentran antes de terminar el escalón toda esta parte de allí son metales más la parte que está al otro lado del escalón son los metales pero vamos a concentrarlos en esta clase solamente en los metales existen en los metales algunos nombres de importancia los cuales tienen unas raíces y deben considerarse para nombrarlos. El FE que es el hierro. El hierro tiene una terminación o un nombre que se llama ferro. El cobre que es cebo. Son importantes de tener en cuenta, o sea que no se va a llamar ni roso, ni cobroso, ni cobroso Entonces, para esto existen estos nombres importantes. Existen tres formas de nombrar un óxido metálico: una de la sistemática, otra la STOP y la otra la tradicional. Vamos a mirar la sistemática. En la sistemática ocurre lo siguiente. Debemos aprendernos estos prefijos. Mono que significa 1, di que significa 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9. Deca, 10. Y, sumamos si sería un deca. Sería 11. Y vuelve y se repite. Di, tri. Y, cuando queremos saber el 20, se dice eicos. Significa 20. Estos nombres son importantes para manejar la nomenclatura sistemática. Entonces, vamos a mirar cómo nombrar. Vamos a nombrar... Estos dos óxidos con la nomenclatura sistemática. Entonces, primeramente se deben poner los estados de oxidación. El oxígeno vale menos 2. Como acá está menos 2, siempre debe buscar que quede de forma neutra. Entonces, si acá es menos 2, este debe ser más 2. Más 2 y menos 2 nos da 0. Quiere decir que se encuentra neutro. Entonces vamos a utilizar la nomenclatura sistemática aquí como no hay nada quiere decir que vale 1 y lo mismo para el calcio entonces miramos cuando estábamos trabajando con los nombres de sistemático mono corresponde a 1 entonces mono como está hablando de óxido entonces sería monóxido de Esta parte es bien importante monóxido de CA, si vemos en la tabla periódica, es el calcio, entonces el monóxido de, uno podría decir de monocalcio, pero en realidad no se utiliza, entonces monóxido de calcio. Este es el nombre de este óxido. Ahora miremos el siguiente. Volvemos, ponemos estado de oxidación, oxígeno es menos 2, el potasio, si vemos en la tabla periódica, está en el grupo 1, o sea que su estado de oxidación es más 1, entonces... Más 1, 2 por 1, 2, 2 menos 2 nos da 0, quiere decir que se encuentra neutro. Este también es otro mono, monóxido D. Pero miremos este caso: acá no hay un solo potasio, hay dos. O sea que en este caso sería de potasio monóxido de dipotasio. De esta manera se nombra este óxido, utilizando la nomenclatura sistemática. Vamos a mirar cómo se nombra con la nomenclatura. Vamos a trabajar ahora la nomenclatura tradicional. La tradicional debe tener en cuenta los estados de oxidación y terminaciones. Para la más alta vamos a trabajar con terminaciones y co para más baja, terminación es oso, o depende de que los estados de oxidación sean más de dos. Miremos. El hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación. Uno es más dos y otro es más tres. Al mayor estado de oxidación, le vamos a dar la terminación... Ico. Y a la menor le vamos a llamar oso. Ico para la más alta y oso para la menor. Esto siempre debemos tenerlo en cuenta cuando tengamos dos estados de acción. hijo mayor y oso menor. Pero existe por ejemplo el caso del manganeso. Vemos que es MN. El manganeso tiene Varios estados de oxidación. Entonces tiene más 2, más 3, más 4, más 7. Al más alto le vamos a llamar PER. Dejando un espacio y terminación ICO. PER, ICO, para el mayor. Para el que le sigue le vamos a llamar con terminación ICO el anterior le vamos a llamar oso y el menor le vamos a llamar hipo porque es el más bajo un espacio el nombre oso entonces tenemos cuatro formas de nombrar este elemento entonces tenemos perico, ico, oso, hipooso entonces estamos hablando del manganeso sería permangánico, mangánico, manganoso y hipomanganoso de esta manera se nombraría este tipo de metal si trabajamos con varios estados de oxidación vamos a, vamos a nombrar estos óxidos metálicos con la nomenclatura tradicional primeramente ponemos los estados de oxidación menos 2 en este caso cruzando este número quedaría más 3 3 por 2 6 3 por 2, menos 6. Al restar esto me daría 0, o sea que está bien balanceado. Aquí quedaría menos 2 y aquí más 2. Menos 2 y más 2. No olvidemos, para el estado de oxidación más alto vamos a llamar ICO y para el más bajo, OSO. El nitrógeno tiene dos estados de oxidación, más 3 y más 2. El más alto en este caso sería más 3 y el más bajo sería más 2. Este sería óxido. Aquí desaparece el D, utilizamos el nombre del compuesto níquel, entonces sería óxido níquel, y como es el más alto, sería ico, niquélico, óxido níquelico. Para el siguiente es el más bajo, otra vez, óxido, níquel, pero... Como ahora es el más bajo, ni que el oso. No olvidemos. Ico es más alto y oso es más bajo. Ahora para el siguiente. Hg, vemos en la tabla periódica, es el mercurio. Sería el óxido de mercurio. Es importante mirar los estados de oxidación. Por ello debemos identificarlos bien en la tabla periódica. Entonces, teniendo esto presente, miremos. Óxido de mercurio. Entonces sería óxido de Mercurio tiene dos estados de oxidación, más dos y más uno. El más alto es más dos, entonces sería Mercur. Y terminación ICO, óxido mercúrico. De esta manera se nombra este óxido metálico, utilizando la forma tradicional. Vamos a hacer una serie de ejercicios con óxidos metálicos, poniendo sus nombres en la tradicional, en la stock, y la sistemática miremos vamos a nombrar todos estos óxidos de forma tradicional esto y sistemática entonces empecemos por el primero ponemos estado de oxidación menos 2 acá sería más 1 tenemos menos 2 2 por 1 2 menos 2 da 0 tradicional óxido Como el sodio no tiene estado de oxidación, eso sería óxido sódico. Un solo estado de oxidación. No hay más estado, o sea que queda con la terminación I, con nada más. En la óxido de sodio, y vemos el estado de oxidación, es más uno. Ponemos el número romano, el número uno. Ahora, sistemática, mono, es unamente 21, monóxido de disodio, porque son dos sodios. De esta manera se nombra este óxido metálico. Siguiente, menos 2, más 1, este sería, miremos el cobre. El cobre tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 1. Más 1 sería el bajito, entonces eso sería óxido. Inicialmente vimos que este, el cobre, se llama cup. Como es el más bajo, eso sería cuproso. Óxido cuproso, que es el más bajo. Ahora en esto, óxido de... Cobre, Acá no cambia el nombre. Y el estado de oxidación sería 1. Óxido de cobre 1. Y en la sistemática, eso sería monóxido de bicobre. cobre Miren que aquí los nombres no cambian. Solamente, Solamente la en el nombre tradicional sufre esa transformación. Como por ejemplo en el cobre, miremos que está cup y entonces se hagas cobre y cobre. Sigamos con el siguiente. El hierro. Menos 2. Aquí es más 2. El hierro tiene dos estados de oxidación. Que son más 3 y más 2. Aquí tenemos el más bajo. O sea que este sería óxido. No se dice erroso. Vemos que se llama fer, Óxido fer, Como es el más bajo. Ferroso. Óxido ferroso. Aquí... En la stop sería óxido, de hierro, y el estado se acción es más 2. Entonces, en número romano ponemos 2. El otro sería óxido, corrijamos acá, sería monóxido, acuden que es 1, monóxido, de Hierro. Ahora para la siguiente. Esto sería acá hay menos 2 y aquí más 3. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Estaría bien. Este sería el óxido férrico. ¿Por qué? Porque es el estado de oxidación más alto, que es más 3. El stop se llamaría óxido de hierro. Y esta oxidación es más 3, entonces ponemos el número 3 en romano. Acá sería tri, son 3 oxígeno, entonces trióxido, D. di y R. Y por último tenemos el cobalto, menos 2, acá tenemos más 3, 3 por 2 6, menos 6, este sería, el cobalto tiene dos estados de asociación, más 3 y más 2. El más 3 es el más alto, entonces sería óxido cobáltico. Y acá tendríamos el óxido de cobalto. ¿Qué estado de asociación tiene? 3, entonces ponemos el número 3. Y por último tenemos el trióxido en la sistemática, trióxido de, di, cobalto. De esta manera, hemos resuelto toda esta tabla con la nomenclatura tradicional, esto y sistemática. Vamos a hacer un ejercicio combinando todas. Miremos. Ahora tenemos la tabla totalmente desorganizada. Tenemos el compuesto, el nombre tradicional, dos nombres tradicionales, un stock y uno en sistemática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar todo lo que le está faltando a cada uno. Empezamos por el primero. Acá tenemos el manganeso. Eso sería menos 2 y ese sería más 7. Manganeso, como vimos... El manganeso tiene la particularidad de que tiene cuatro estados de oxidación. Y este es el más alto. Acá maneja el perico. O sea que este es el óxido. Óxido per mangánico. Perico, no olvidemos, porque es la más alta de todas. En la stock. Entonces sería óxido de... Manganeso. Y el estado de oxidación es 7. Entonces ponemos 5 y 2 palitos. Ahora en la sistemática: 7 se llamaría eptóxido de di, que son 2, manganeso. De esta manera se nombra este primer compuesto. Ahora miremos el siguiente: óxido áurico. Entonces vamos a mirar cómo lo nombraríamos. Vamos a poner acá: eso es del oro, AU-oxígeno. El oxígeno tiene estado de oxidación de menos 2, no podemos olvidar eso. Áurico es el más alto y el oro tiene dos estados de oxidación: más 2. Y más 1. Como es el más alto, debe ser más 2. Quiere decir que acá va a estar el más 2. 2 y menos 2 da 0, quiere decir que este va a ser el compuesto. AUO. Óxido áurico. Ahora, en la Stop vamos a llamarlo óxido de oro. Pero que esta de oxidación tiene, miremos que tiene más 2. O sea que vamos a poner el número romano el 2. Ahora, en la sistemática tenemos que ese monóxido de oro, monóxido de oro. Ahora continuamos con el óxido de manganeso. Tiene esta oxidación 4, entonces quiere decir que va a tener acá o manganeso va a ser más 4. El oxígeno sería menos 2, entonces 4 dividido 2 nos daría 2, quiere decir que quedaría MnO2 ahora, en la tradicional sería óxido el más alto es más 7, el que le sigue es más 4, ese sería el óxido mangánico ahora, en la sistemática sería 2 sería dióxido de manganeso, dióxido de manganeso, ahora tenemos monóxido de dioro, quiere decir que el oro tiene dos, o sea que aquí sería AU2, que pues son dos oros, y del oxígeno es solamente monóxido, quiere decir que solamente es uno, oxígeno menos dos y sabemos que el oro tiene esta oxidación de más 2 y más 1. Aquí corresponde más 1. 2 por 1, 2, menos 2, daría 0. Y como es esta oxidación más bajo, para la tradicional sería óxido ya no áurico, sino auroso. Ahora, para la stock sería óxido de oro. ¿Qué estado de oxidación tiene? 1, entonces ponemos acá el número 1. Óxido de oro, 1. Por último tenemos el óxido mercurioso. Mercurioso viene del más bajo. Y no olvidemos que el mercurio tiene dos estados de oxidación, que es más 2 y más 1. Entonces, HgO. Como es el más bajo, acá va a estar más 1. Oxígeno, menos 2. Entonces acá tiene que estar... 2 debe estar a este lado, 2 por 1 a 2, menos 2 da 0, quedaría Hg2O. Quedando para el stock óxido de mercurio que esta oxidación tiene, el 1, entonces ponemos el número 1. Y por último para la sistemática tendríamos monóxido de mercurio. Di mercurio. de esta manera hemos completado toda la tabla en todas las nomenclaturas y con su compuesto respectivo con esto concluimos este video. en un siguiente video veremos cómo trabajar los óxidos no metálicos si te gustó mi video no olvides compartirlo en tus redes sociales